O sea, estoy pensando en qué pinche aguas aguas te lo vais a coger ya güey tengo mucha pena qué parte de tiene novia y es tu amigo no entiendes a ver me vale porque o sea es mi amigo y sabe que yo me aviento esos comentarios y así pero de no quiero que piense que es real o sea sí es real ¡Ah! pero... pero es broma pero no, tú no a... entiendes Haga por ni cómo. Güey, si te dice va, va. Sí, pero porque estoy ebria. No está mal jugar con Tadeo y decirle, ay, tienes un tremendo vergón, porque sé que tiene un tremendo vergón, porque me he comido ese tremendo vergón. Güey, es que la neta, si tuvieran novias así, X, nos valdría verga. Pero sus relaciones ya son así de que súper normales. Yo creo que Manel lo que busca es como que alguien le diga. No, pues no está mal, güey, es normal. Ni le voy a decir nada, ¿eh? De que, ay, tengo pena, porque siento que es hacer un no, show donde no a no, ver, no, si ay. le dices, güey, va, ahí sí va a ser incómodo. No le voy a decir eso y honestamente no creo que lo consiga. No, hombre, si los veo que van a hacer algo, sí te jalo las orejas, güey. Te da pena, pero quieres seguirlo haciendo. Y si uno de nosotros decide ceder, pues sabemos que, pff, o sea... Yo sé, ahora que sí pega, no, jamás lo haría. Ay, sí. Pues hay que deshacerla, para ver qué traes. Yo creo que más le hace falta, como que a lo mejor sí tiene buena ropa, pero como que le hace falta, ¡ya sé! Te voy a hacer un fashion emergency, vámonos de shopping. Karim me quiere investigar un poco en mi maleta para ver cómo es el estilo que manejo, ya que soy un chico enigmático. Te compro unos outfits chingones, nos echamos unas copichuelas, ¿me ayuda. Pero recuerda que yo soy hipster, ¿eh? Soy la indicada para esta misión, porque soy la que menos odia Chile. Bueno, yo sí lo quiero. Y pues porque la que más le sabe, papá. Mira, esto lo voy a usar en el Hannah con mi sombrerito y mi collar. Ok. Chile necesita un cambio de actitud, de ropa y de todo. O sea, necesita una hada madrina, mejor dicho. ¿Solo traes un pantalón? No, tres. Mm. Pero necesito más. Yo me traje un chingo. Como un pantaloncito, una, una camisita bien, unos trajecitos chiquitos. Y ya. Chile como que trae ropa de náufrago de Tulum. Le voy a hacer el paro y le voy a llevar de compras. Voy a hacer su Sugar Mami este día, pero no necesito sexo a cambio. Tú voy a ahogar, bebé. ¿Con quién me toca? Conmigo. Tú voy flotis, a ahogar, bebé. Oigan, los flotis. Los flotis. Me, me toca pasar a mi contadeo, así que espero que todo salga bien. Cuidado con el anciano. Y cuida a la bebé, tú también. No mames, Leslie puede correr y jugar fútbol encima de esa tabla, güey. O sea, es gigante. <risa> puede correr en círculo, dale madre, no moverla nunca. Apenas aprendió a caminar el bebé, ya lo pueden hacer estas mamadas. Venía con toda la actitud y de repente estoy encima de la tabla y no avanzo. Y no avanzo, y no avanzo. Y, no avanzo. y por más que estoy remando y remando y remando, no avanzo. No sé qué está pasando conmigo si soy la más liviana de todos. Es mucho más graciosa ella que María. Mírala, mírala. Es que yo creo que le ha de pesar Puede que mucho. que está haciendo una pinche sopa, güey. Yo me subo a la tabla, pam, pam, empiezo a remar, me pelo, di como tres vueltas. Oh, sorpresa, volteo, pinche Leslie, se ya en la orilla, se me andaba matando, no se podía parar. Pero, pues, bueno, yo me divertí. Ey, tenías que llegar hasta acá a estacionarla, como las motos de agua.